En horas de la tarde del sábado santo, varios pescadores que se desplazaban por unos terrenos próximo al río Arroyazo encontraron una osamenta humana que se presume es de una persona fallecida entre 6 y 8 meses atrás. Hasta el momento no se ha podido identificar de quién se trata la osamenta, sin embargo, según los médicos forenses este sexo masculino, con edad que oscila entre los 35 años, de edad no figura con signos de violencia. No, nosotros estábamos pecando, andábamos allá arriba y decidimos entrar por aquí, para botar el río, por la piedra y eso, y cuando, bueno, cuando vamos, vamos, vamos, vamos, vamos, ¿no? lo encontramos, ¿Eh? sí, encontramos el cadáver. ¿Cuál fue la reacción de ustedes? O sea, ¿Cómo estaba el cadáver? Estaba así, estaba de, de cohete, ya tenía, parece que tenía varios tiempos y nosotros lo que hicimos no, fue que, lo que avisamos a la autoridades más cercanas. Ah, bueno sí. Los restos fueron trasladados al Instituto Nacional de Ciencias Forenses y NACIF para los fines correspondientes.